Este video. ¿Vos seguís pintando tranqui? ¿Seguís? ¿Qué estás dibujando? A ver. Verde. ¿Cómo? ¿Ah, con verde? A ver. ¿Te gusta pintar, Loli? ¿Y ese dibujo para quién va a ser? Para ti ahí. Ah. Qué bueno. A ver. Vas limpiando el pincel cada vez. Sí. ¿Y eso quién te enseñó? Mamá. ¿Y ese dibujo qué es? Mi ojo. Pero qué es el dibujo que estás haciendo? De mamá. Para ti, para ti, gris, uh -huh. te gusta cargar bien el pincel, no uh -huh. ah, se te baja un poquito. Uh -huh. Ese qué color es lo. Medio. ¿Y cuál es tu color preferido? Mío. Pero tu color preferido, ¿cuál es? ¿El que más te gusta? Eh, marrón. ¿Marrón? Sí. ¡Guau! Uh, wow. ¿Y te gusta cómo va quedando? Sí. ¿Y esas también son acuarelas? Sí pero como que no tiene mucha, ¿no? Ya. Sí. Bueno, mandamos un beso al video. Sí.